del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz, yo soy el ingeniero Julio Ramírez, vamos a mostrarles diferentes formas en las cuales es necesario adaptar un módulo electrónico. La gran mayoría de ustedes sabrá que, por ejemplo, si se daña una computadora de motor, si se daña un cuadro de instrumento, un módulo de carrocería, eh, quizá incluso un módulo de luces, etcétera. Si nosotros lo montamos en el vehículo e intentamos encenderlo, no lograremos el objetivo, ya que eh, este nuevo módulo de refacción, el sistema inmovilizador lo va a desconocer y por ende no va a haber permiso de arranque en el vehículo. ¿Por qué puede suceder esto? Por ejemplo, en Chrysler, si el módulo de refacción no tiene el número BIN correspondiente a el vehículo, el vehículo nunca va a encender. En Volkswagen, si no están los datos, bits de seguridad, MAC address, power class, número BIN, entre otros datos, eh, incluso entre todo el sistema inmovilizador, tampoco va a encender el motor del vehículo. Por ejemplo, en Opel o llamado en Sudamérica Chevrolet, si no corresponde el PIN code y los bits o datos de sincronización entre todos los módulos involucrados del sistema inmovilizador, tampoco lograremos el objetivo. Instalación de módulos de refacción. Vamos a leer un poco. Voy a sacar mi cursor para que todos tengamos la vista en la misma parte. Cuando una computadora de motor, cuadro de instrumento, módulo de carrocería se daña, y no tiene reparación, será necesario conseguir un módulo de refacción, ya sea nuevo o usado. Si el vehículo cuenta con sistema inmovilizador, generalmente, si solamente se conecta el módulo en el vehículo, no se logrará poner en funcionamiento el motor, ya que el sistema inmovilizador rechazará el nuevo módulo y será necesario adaptar. ¿Ok? Les repito, en esta ocasión vamos a ver tres métodos de adaptación. Y no es que ustedes deliberadamente puedan elegir uno para adaptar en un vehículo en específico. Más bien es al revés. El vehículo o la marca, al igual que el sistema, es el que determina cuál de los tres métodos se va a utilizar para lograr el objetivo. La primera forma es simplemente reprogramando llaves. La segunda es mediante archivo directo de memoria o microcontrolador. Y el tercero es mediante la utilización obligatoria de interfaces especializadas. Vamos a ver un ejemplo de en qué marcas podemos realizar una adaptación con el solo hecho de programar llaves. Vamos a leer. El primer método de adaptación de un módulo es programando llaves. Algunas marcas y modelos de vehículos como Nissan, Ford, Hyundai, etcétera, con el solo hecho de reprogramar llaves, el nuevo módulo quedará adaptado y listo para funcionar. A continuación, veremos un video tutorial en Nissan donde se mostrará cómo programar llaves con equipos de nueva generación. Aquí estamos prácticamente informando que Nissan, en la gran mayoría de sus vehículos, con el solo hecho de reprogramar llaves, ya sea que se haya cambiado el módulo de carrocería, se haya cambiado la computadora de motor, con el solo hecho de programar llaves, el sistema va a validar el nuevo módulo. Y por ende, después del proceso, el vehículo va a encerrar. En el video tutorial solo estamos reprogramando la llave, pero si se cambia un módulo, en realidad los pasos son el 100% idénticos no va a cambiar en lo absoluto lo más importante en este video es que vamos a utilizar un equipo de nueva generación como por ejemplo el x100 pad 2 o la nueva versión de x100 pad y vamos a tener en nissan que poner sobre todo mucha atención en el testigo inmovilizador va a haber un momento en el que cuando se nos pida ciclar las llaves cuando abramos el switch a la posición ON, el testigo va a destellar cinco veces. Cuando deje de hacerlo, significa que ya podemos ciclar nuestra siguiente llave. Recuerden, y si es que no lo saben, cuando entramos en modo de programación en esta marca, todas las llaves que estuvieron programadas antes del proceso se borrarán en ese momento. Por lo tanto, necesitamos reprogramar tanto las que aún tiene el cliente y si es que necesitamos programar más añadidas, tendremos que ciclar el total. Si solamente son dos, después de que se haya apagado el testigo con la primera, sacamos esa llave, metemos la segunda, el testigo va a destellar nuevamente cinco veces, sacamos esa llave y volvemos a meter la primera para terminar el procedimiento. También algo importante en el video es la obtención del código de seguridad, los cual eh, los equipos de nueva generación pueden leer la etiqueta y de igual manera re, eh, calcular el código de cuatro dígitos. Vamos a poner atención al video y regresamos. Hola qué tal compañeros de Cursos Automotrices y JME Cerrajeros continuando con la capacitación de Nissan ahora con la línea de vehículos de trabajo Nissan NP300 vamos a ver la programación diagnosticar el sistema en buen funcionamiento cuando está cómo se comporta cuando está una llave programada cuando no y bueno pues aquí también el referente siempre va a ser el, la luz del testigo del inmovilizador vamos a ver que estos de tipo de vehículos, Nissan NP300, esa es una 2018. Vamos a, a tomar el... Vamos a poner la lámpara, estamos aquí en un lugar oscuro. Y vamos a ver que utiliza el mismo chip, pues sigue utilizando un 46, como lo vamos a ver a continuación. Estamos leyendo la llave. Y aquí podemos ver perfectamente bien que nos dice qué tipo de transponder es, un 46 chip. Y obviamente podríamos clonar, clonarlo actualmente ya con un GIM chip. Antes se podía hacer con ese que nos indica ahí. Pero ven ustedes que nos indica es el mismo transponder que utiliza Nissan. Eh, si fuera por JM, sería un TP12 NS o en ese caso un 46 para Nissan. Muy bien, hemos identificado el transponder. Ahora vamos a ver las cuestiones, por ejemplo, del sistema inmovilizador. ¿Cómo se va a comportar cuando una llave está programada? Esto es importante para que ustedes vean. Y vamos a ver ahí la luz del testigo del inmovilizador, que está destellando, indicándonos que está en espera de algún suceso. No hemos ingresado absolutamente ninguna llave. Vamos a ingresar la llave y vamos a ver el comportamiento de la luz del testigo vean ustedes totalmente está apagado como también los vehículos que traen la luz del testigo del emulsor que están por encima del cuadro del, del tablero pues igual aquí ya cambió el, el icono simplemente cambió un carrito pero en otros vehículos era una luz LED de color redondo muy bien, ahora vamos a ingresar una llave que no está programada la estamos ingresando ahí y vamos a ver el comportamiento de la luz del testigo. Vean ustedes cómo se quedó encendido. Indicándonos de esta manera que la llave está programada. Muy bien. Perdón, que la llave no está programada. Entonces, recuerden, si la llave no está programada, el testigo va a quedar totalmente fijo en encendido. Vamos a proceder a la programación de las llaves. Vamos a comenzar, podemos comenzar por la que estaba programada, por esa que no lo está. Y vamos a utilizar... Este equipo de última generación, que es un equipo Extool fabricado por Extool, es la segunda generación de esta tableta. Vean ustedes que ya cambió también el, el, todos los iconos. Ahora es más moderna, es más robusta, eh, altamente recomendable para ese tipo de vehículos. Programa súper bien. Le hemos probado en vehículos que tienen sistema de eh, Smart Key, programando perfectamente bien. Bien, entramos al video y aquí el ingeniero Julio Ramírez nos explica a detalle cuál va a ser el procedimiento de la programación. Ok, muy bien, aunque esta camioneta NP300 es eh, 2018, prácticamente la programación es muy similar desde todo sistema BCM, incluso 2006. ¿Qué significa? Que al momento de entrar a modo de programación, todas las llaves quedarán borradas y necesitamos reprogramar absolutamente todas las que tenía el cliente necesitamos un, pic, un pin code de cuatro dígitos vamos a dirigirnos a diagnosis posteriormente nos dirigimos a Inmobilization. damos clic en agree elegimos Nissan y el primer paso es leer el pin code en el cual para ello necesitamos primero leer la etiqueta del BCM por lo tanto vamos a Read BCM Code and Release steering Lock. Y algo muy peculiar en este caso es que nos va a leer la etiqueta y prácticamente al mismo tiempo nos mostrará o calculará el PIN Code. Doy clic en Read BCM Code. El número de etiqueta es 0446 y me indica que el nuevo PIN Code es 3414. Este será nuestro PIN Code de programación 3414, no hay que olvidarlo. Me regreso a la función anterior y me dirijo ahora a Program Keys. Ahora Select from Type Inmobilizer System. Es un vehículo de 4 dígitos. Sistema CAN. Me indica que el switch debe de estar en ON. Presiono OK. Me dirijo a Program Keys. Me dice que se requiere un código, le indico que si sí ya lo tengo. Vamos a borrar y vamos a digitar 3414. Me indica comunicando. Ahora únicamente vamos a ciclar. Vamos a poner atención en el tablero y como en cualquier vehículo sistema eh, con inmovilizador, se notará que al momento de que... Introduzco ahora la, la segunda llave. El testigo debe de destellar cinco veces. Destella cinco veces. Retiro esa llave. Vuelvo a introducir la primera. Recuerden, no me preguntó cuántas llaves quiero programar. Simplemente ciclo todas las que necesite. Vuelvo a destellar cinco veces. Cierro switch. Y con esta primera llave vuelvo a abrir a ON. Ya no destella más Puedo arrancar el vehículo Voy a encender las luces para que se vea la eh, aguja del tacómetro Vamos a encender Ahí está, el vehículo enciende sin ningún problema Voy ahora a insertar la segunda llave Retiro la llave la que tenía en el switch Ahora voy a insertar esta Debe de permanecer apagado el testigo. Puedo encender la camioneta. Ahí está. Eh, vean cómo es. Aunque es un vehículo 2018. Pero al ser llave de navaja. Prácticamente se programa igual. Que cualquier vehículo sistema BCM 2006 en adelante. Muy bien. Bueno pues eh, seguimos. Continuamos con el curso Master Premium de Nissan. Eh, mostrándoles cómo se programan cada uno de los vehículos eh, que pues, en algunas ocasiones por la cuestión del PIN off o por la cuestión de alguna situación que nosotros eh, batallamos en la cuestión del, de los equipos pues entonces eh, esa es la situación por la que se complica la programación Muy bien, nosotros somos MCE Cursos Automotrices y JM Cerrajeros Gracias y continuamos OK, compañeros, ya estamos de regreso. Vamos a leer algunas preguntas. Vamos a donde habíamos quedado. Uh, a ver, a ver, a ver. Uh, dice, David, ¿se programa llave si es que se reemplaza BCM o clúster? David, eh, sobre todo BSM y computadora de motor, hablando de vehículos Nissan, vamos a tener que reprogramar las llaves, pero mucho ojo, hay algunos vehículos de Nissan que aunque hagamos esta operación no es posible, necesitamos tanto o clonar la computadora de motor o simplemente incluso recomendable en algunos casos cuando no funciona el proceso de adaptación mediante programación de llaves, adquirir una computadora de motor nueva. En ese caso, simplemente con conectarla, abrir el switch durante 10 segundos, la computadora se adaptará. O en su defecto, adaptarla con el escáner Consul 3, que son los casos eh, más, o mejor dicho, menos eh, recurrentes. La gran mayoría en Nissan, con el solo hecho de reprogramar llaves, bastará. O los vehículos Peugeot, al igual que en Renault, se necesita realizar el proceso llamado virginización, el cual va a suceder algo muy similar a lo que mencioné en Nissan. Una computadora de Peugeot o Renault que es virgen o la virginizamos, simplemente la vamos a tener que conectar al vehículo, abrir el switch 10 minutos y la computadora quedará adaptada. De hecho, vamos a ver un proceso, pero en la marca Renault a continuación, vamos a ese proceso después de leer algunos comentarios. Nosotros como tal que nos dedicamos más a o ser especialistas en inmovilizadores, no tenemos este escáner, pero tenemos algunos compañeros, tenemos algunos alumnos que sí y nos han hecho saber que varios procedimientos se pueden realizar con Launch X431. Simplemente para darte un panorama, la gran mayoría de vehículos 2014 e inferiores los vas a poder hacer con Launch, obviamente vehículos comerciales. Por ejemplo, Chevrolet, también modelos sobre todo 2009 e inferiores, no utiliza ninguna clase de código de seguridad. Otra marca que me pudiera llegar a la mente pudiera ser, mmm, por ejemplo, déjame recordar alguna otra. A ver cuál me llega a la mente. Bueno, al menos esa es la, la primera que me llega a la, a la mente. Por ahí hay otro, otras dos marcas más en las cuales no es necesario contar con un código de seguridad para realizar programación. Por ejemplo, en Honda y en Toyota no necesitas ningún código de seguridad o PIN Code. Otra forma de adaptación es vía Dump. ¿Qué significa? Vamos a leer. Otras marcas como Peugeot, Renault, Chrysler, etc. Es posible hacer una adaptación leyendo directamente la información del módulo incorporada en memoria EPROM, memoria Flash o EPROM interna en un microcontrolador. A continuación veremos una virginización de una computadora de Clio 2. Eh, estaba diseñado el, digamos, la diapositiva para ver el video de Clio 2, pero lo decidimos cambiar mejor por el vehículo Megan 2. Entonces, vamos al video tutorial de cómo se virginiza una computadora en Renault. Pongamos atención y regresamos. Bien, vamos al procedimiento, al videotutorial para virginizar eh, Megan 2. Eh, este procedimiento requiere, o más bien se trabaja en una memoria 95160, que la hemos trabajado ya en otros vehículos. Bien, abrimos una nueva ventana, elegimos la 95160 y hacemos la lectura. Bien, ahí tenemos la información, la vamos a guardar. Vamos a ponerle 2. Prueba. Vamos a guardarla. En este tipo de procedimiento lo único que se tiene que hacer es eh, cargarle el archivo que viene en su, en su material, en su información y nada más. Ya la tenemos guardada, el DOM de esta memoria. Ahora vamos a abrir el, los procedimientos que tienen ustedes, donde dice virginización MEGAN 2. Ahí lo único que se tiene que hacer es abrir el archivo que dice megan2virgin vamos a abrir este es el archivo que vamos a, a grabar en la memoria bien, elegimos como es costumbre la memoria STN 95160. aquí la tenemos y programamos directamente Vamos a confirmar la programación. Esperamos a que haga su escritura correspondiente. Eh, siempre es importante elegir bien el dispositivo en el cual se va a programar y a escribir. Porque al momento de elegir un, una, una matrícula que no es, nos pueden ocurrir errores. En la cual a lo mejor si es más pequeña en la memoria... Eh, puede ser, bueno, la información va a llegar incompleta. Si es más grande, probablemente pueda funcionar, pero eh, preferentemente hay que elegir la memoria correspondiente. Bien, ya lo tenemos listo. Vamos a corroborar que realmente se grabó. Abrimos una nueva pestaña, una nueva página y hacemos la lectura correspondiente. Bien, vamos a ver que la información... Vamos a bajar un poquito para ver los datos que cambiaron. Vamos a compararlo con el archivo que, que, se está, que se intentó grabar. Y ahí está la información. Obviamente si yo lo comparo simplemente con la información que tenía la, la memoria. Era esta la original y esta es la nueva, la nueva información. De hecho al principio aparece casi... En, en blanco no aparecen datos eh, no se sabe eh, bien este archivo se, de alguna manera se originó y ya con esta, con esta especificación de hacer el virginizado de esta EQ en el manual de procedimientos deben de ver cuál es la ecu a la cual le pueden hacer este tipo de, de trabajo, bien esto sería todo muchas gracias Vamos a leer marcas como Volkswagen, Ford, Chevrolet, entre otras. Es necesario contar con equipo especializado para realizar el proceso por medio del conector de diagnóstico DLC-OBD2. A continuación, veremos adaptación en Volkswagen sistema UDS con BBDI2. El video tutorial es demasiado extenso, casi dura 40 minutos. Entonces únicamente vamos a ir viendo, le voy a ir adelantando poco a poco en las partes más importantes. En este caso vamos a adaptar una computadora de motor para un vehículo del grupo VAG, no importa cuál sea, si es Volkswagen, si es Audi, si es Seat, si es Skoda, lo que nos importa es que sea sistema UDS. El compañero que preguntaba sobre el Audi A3 es sistema 4 can el 90% del proceso de adaptación es idéntico. Entonces, vamos a reproducir el video. Les repito, voy a ir adelantando algunas partes para que no dure tanto el video. Lo repito, dura 40 minutos. Pongamos atención y regresamos. Hola, ¿qué tal compañeros de MCE? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver en este video la adaptación de computadora o de cuadro de instrumentos de un vehículo MK6, llave de presencia. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos conectado un kit que está completamente en funcionamiento. Tenemos la computadora de motor, ya la tenemos conectada y esa es una computadora perdón ME17.5.6, como lo podemos ver ahí. Ya también tenemos conectado el cuadro de instrumentos. Vamos a colocar la llave para que ustedes comprueben. Que siempre el indicador de condición del testigo Ahí por ejemplo nos dicen que no hay llave Pero la registra En este simulador que tenemos aquí como ustedes lo ven Y lo hemos comentado en otros videos eh, Tarda mucho en, en registrar la llave por la situación de la antena Pero bueno, finalmente está reconociendo su llave No nos indica que no hay llave Este es el kit que está totalmente, completamente adaptado Con motora de motor Y cuadro de instrumentos Ahí es. Vamos a hacer otra prueba del de, de chip. De inicio nos va a decir no hay llave por la, la la condición que les dije de la antena que en este caso. Pero de momento la registra y obviamente se apaga la, la, la leyenda de no hay llave. Muy bien. Vamos a ver. Esto no sucedería en el vehículo. En el vehículo al momento de que giramos la llave a la posición de, de on. De, de on, de inmediato pues como es una pena apropiada lo hace, lo registra y se apaga el testigo del de, inmovilizador vamos a ver aquí el comportamiento hemos retirado la computadora que está trabajando en este kit y vamos a poner otra computadora que no está adaptada al cuadro de instrumentos, recuerden que la seguridad pasiva en los vehículos Volkswagen en sistemas UDS eh, ya sean de llave de ignición o sistemas de presencia siempre se van a registrar en cuadro de instrumentos y en la computadora de motor pero también recuerden que la llave también lleva datos específicos de la identidad del sistema bueno aquí vamos a ver entonces, vamos a colocar la llave que tenemos programada en el kit anterior y vamos a ver lo que nos dice Inmovilizer Inmovilizer me está indicando de esta manera entonces y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esa situación cuando nos llegue un vehículo que le han cambiado cuadro de instrumentos, le han cambiado computadora de motor, eso es lo que va a suceder. No vamos a abrir cuadro de instrumentos. El primer paso es ejecutar el, eh, la función Volkswagen. Esperamos a que abra el software de dicha marca. En resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que deben de tener los mismos datos, la computadora de motor, y el cuadro de instrumentos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es ese, obtener dicha información. En este caso, al cambiar la computadora, lo, eh, o el primer avance que haremos es leer el cuadro de instrumentos y de ahí obtener MAC address, bits de seguridad, número BIN, power class y PIN code, 5. DAT. ¿Ok? Estos cinco datos se los vamos a traspasar a nuestra computadora de motor. Este procedimiento funciona si tenemos o no la computadora anterior. ¿Ok? Entonces no nos interesa realmente si se cuenta con la computadora anterior o no. Sí, recuerden ustedes que en ocasiones, pues aquí estamos en la computadora y ya demostramos nosotros que no hay ya programada. En este caso, la computadora, puede suponer la información que tiene el cuadro de instrumentos. ¿Cómo la obtenemos? Ya saben hacerlo ustedes. Nos vamos a Key Learning, elegimos cuarto inmovilizador desde el segundo semestre del 2014 con microcontrolador NEC y memoria 24C64. Recuerden, al tener o al cambiar la computadora, pues suponemos que el vehículo cuenta aún con su ya si no contará con su llave, el primer paso sería programar una. Ya lo eh, saben hacer con los métodos anteriores a este eh, video tutorial. Entonces, al tener ya la llave programada, vamos a entrar a modo de servicio dando clic en reading modal. ¿Okay? Doy clic en aceptar, elijo método 1, se apaga el cuadro de instrumentos indicándonos... Que en, efect en efecto entró a modo de servicio. Doy clic en aceptar y me desglosa mis cinco datos necesarios. El primero es el número BIN. El segundo, los bits de seguridad. El tercero, el PIN code. Cuarto, MAC address. Y por último, Power class. ¿Ok? Muy bien. Algo importante. Que ustedes deben de saber? Power Class, en esta ocasión, nos indica que es 6A. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es 6A? El Power Class depende del status. Y siempre será el segundo bit contando de derecha a izquierda. El primer bit, en este caso, del status es D5. Y el segundo bit es d 6A. Es por ello que el Power Class es 6A. ¿Ok? Ya tengo los cinco datos necesarios. Yo los, ustedes los pueden apuntar en una hoja, en un blog de notas. A mí se me facilita mucho más imprimir pantalla. En su teclado van a encontrar una tecla con la abreviación imprimir pantalla. Y voy a pegar en Paint o algún editor de imagen. Ok, ya tengo guardada la imagen de la información. Excelente, ya tenemos el primer paso. Voy a restablecer el cuadro de instrumentos. Al cuadro no le he hecho nada, solo tengo su información. No lo voy a modificar de momento en absolutamente nada. Lo voy a reiniciar dando clic en Reset Instrument y volverá a encender el cuadro de instrumentos. Ahí está. Ha vuelto a encender el cuadro de instrumentos. Voy a cerrar Switch. Abrir y debe de volver a aparecer la leyenda Inmobilize. Ok. Ya tengo el primer paso. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Tengo que elegir la función Special Function. Vemos que tenemos varias opciones o funciones especiales. La que voy a elegir primero es Engine Control Unit. En esta zona voy a dejar en autodetectar y voy a dar clic en Read Memory Data. Algo importante, si me menciona que no pudo leer la información, lo más probable es que venga bloqueada la computadora. Por lo cual es necesario dejar el switch mínimo 10 minutos para poder obtener su información. Vamos a dar clic en Read Memory Data. Si no nos da la información, entonces el paso a seguir, lo vuelvo a repetir, es dejar el switch abierto 10 minutos. Doy clic en Read Memory Data. Algo importante también, incluso ya hicimos algunos comentarios en videos anteriores. Es necesario tener eh, conexión a Internet. Okay, me pide cerrar y abrir el switch. Doy clic en Aceptar la parte inferior me indica que está leyendo los datos ok esperamos a que aparezcan los primeros datos de la computadora necesarios esperamos solo unos instantes recuerden que este paso puede tardar de uno o dos minutos aquí lo que nosotros tenemos que ver y tomar mucho en cuenta que tiene el equipo necesario como lo es el BBDI 2, podemos hacer ese tipo de trabajo que las dos cosas, ¿verdad? Desarmar por el su... en esta zona, 65018, los bits de seguridad, que las computadoras generalmente son 7 eh, y la MAC address, que también generalmente es de 4 eh, bits. Voy a, de igual forma, a. Imprimir esta pantalla. Voy a acomodar un poco aquí. Para que tengamos un poco más claro. Eh, vamos a pegar primero. Ok, ahí está. Presencia. ¿Ahí? Okay. Puedes poner también el año, ¿no? Exacto, también 2016. Doy clic en guardar. Ahí está. Voy a abrir un nuevo archivo, una hoja. Le voy a colocar el nombre de la función especial Adapt Unit Module o adaptar unidad de control. ¿Okay? Aquí tenemos varias opciones de computadoras. Computadora EDC16, EDC17, ME7, como la que tenemos eh, actualmente, en nuestro simulador med 9 y ME17. Okay, de igual forma, computadora sí. Aquí voy a dar clic en este botón que dice Read. En esta zona dejo en autodetectar eh, Engine Control Unit. Vamos a dar clic en Read. De igual forma, aquí puede tardar algunos minutos y también si sí, desglose la información. El cuadro no se va a hacer el sistema en instrumentos. Está empezando a desglosar los primeros datos. Incluso después de que nos muestre PIN Code, Bits de Seguridad MAC Address, ahora va a entrar en otra segunda etapa de obtención de información de la computadora. Ok, ahí está. Ya tenemos tres datos. Ahora notamos que en la parte inferior dice, buscando Power Class. ¿Qué significa? Incluso sucedió en esta ocasión. Vemos que tiene... El mismo power class que el cuadro de instrumento. Esto depende mucho de la configuración. Si el, mismo, si el vehículo, tanto al que se le dañó la computadora, como al vehículo donde estaba colocada la computadora, es exactamente igual. Mismo motor, misma serie, mismo confort. Muy probablemente el power class sea el mismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a, por ejemplo, en InmoID, que es el, el número de parte, no viene nada. Aquí no nos interesa absolutamente escribir nada. Lo que voy a hacer es empezar a transcribir los datos que ya tengo guardadas en la imagen. Vamos a buscar nuestra imagen. Aquí está Infotablero YETA Presencia 2016. Está, vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí está. Muy bien. Voy a minimizar esta ventana. Y ahora sí, a empezar a escribir. Para que sea más fácil Voy a poner esta ventana en la parte derecha Y vamos a empezar a escribir Primero, el número BIN Recuerden, si es el número BIN Se recomienda escribirlo en mayúscula. De hecho, todos los datos 20 M219540 Muy bien ya tenemos estos primeros datos. Ahora los bits de seguridad. El primer bit de seguridad es. Aquí están, recuerden. 84. Paso al siguiente. E3. Paso al siguiente. 6D. Ok. Corroboro: 84. E3. 6D. 04. 94CE. El séptimo bit lo dejamos en C. Ahora voy a escribir por último el Pin Code. El pin code está un poco más hasta en esta zona. Eh, aquí está. 05346. Vamos a escribir. 0, 53, 46. ¿Qué voy a mandar a? escribir. Aquí hay, se necesita algo importante. Eh, muchas veces, si no está programada la llave, simplemente va a fallar. Y de igual forma, lo vuelvo a repetir, también si falla, pudiera ser que la computadora venga bloqueada, por lo cual tendremos que dejar el switch abierto 10 minutos. Voy a dar clic en Write. Y algo importante, vean que solo hemos escrito de momento 4 datos. Falta la MAC address, más... Eh, adelante, en caso de que nos sigan marcando Inmobilizer, les voy a explicar cómo escribir la MAC address o cómo hacerlas coincidir. Voy a dar clic en Write y vamos a esperar a ver qué sucede. Me pide cerrar el switch OFF por 5 segundos y posteriormente abrirlo de nuevo. Abro switch, doy clic en Aceptar. Okay, ahí está tratando de adaptar. Nos aparecen varias eh, informaciones o un proceso actual en el cual se encuentra. Vamos a esperar a que nos indique qué sucede. Switch off, posteriormente switch on. Doy clic en aceptar. Me indica completar. Muy bien, ahí está. Incluso voy a cerrar ahora sí esta ventana. Me pregunta si quiero salir, le indico que sí. Muy bien, incluso ustedes se dieron cuenta prácticamente ya desde hace unos momentos. Ha desaparecido la leyenda Immobilize. Recuerden, solo aparece unos segundos, no aquí. Pero eso es debido al simulador pero ha desaparecido por completo la leyenda No Hay Llave y la leyenda Immobilizer.